Amamos Te adoramos Te adoramos Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo Este es tu lugar Este es tu lugar Señor, este es tu lugar Padre Este es tu lugar Señor, te anhelamos es ya son Dios, afinemos nuestra voz con Dios Afinemos nuestra voz con el Señor, eso es Afinemos nuestra voz diciéndole Padre Yo te amo Te alabo, te alabo, te alabo Te alabo, te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te, alabo. Yo te amo Eso es estilo yo te amo Te amo Soy que el Espíritu Santo fluya, fluya, fluya, fluya, fluya, fluya. Espíritu Santo, vamos, le fluya, fluya, Señor, fluya. Y a tu amor Yeah. And... Seguid con el cabal salakabishbich Dios, confiar en ti siempre. Eso es cabal salakabishbich ya Dios, y en correa chukap. Quibal que tantas cosas, y en cuanto a Dios, pero a Dios. Quisla Que y en cuanto a Dios, que las cosas, que en Chabra Ganta, la Que te que Yim que Dios. Que te y que no, que que que que te hombre. Chuanzalafé, hombre. esta noche. Chimaria cabe esta noche. Dios está aquí. Dios. Dios está aquí. No vale la pena derramar lágrimas en la presencia de Dios porque ahí viene nuestra ayuda. Bienaventurados los que lloran, dice su palabra, porque ellos recibirán consolación. Otro querido, Otro querido, porque quereré que me toque a Dios. Dios te va a ayudar. Si cabas, que le quita la presencia de Dios, que la ve toda la varima, te viste, Señor. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. ¡Suscríbete Nuestra esperanza Señor En ti está nuestra esperanza En ti está nuestra fe Apláudele al Señor que responde las oraciones Apláudele al Señor que contesta las oraciones Apláudele al Señor que hace milagros Apláudele al Señor que consuela nuestros corazones En los momentos más difíciles Dios te consuela en el momento más duro de tu vida Él no te ha dejado Señor Dios Chávez Papá No permitas que las cosas Me alejen de ti Mayalache Señor Mayalache Dios La debilidad brinca mal Señor Yo quiero estar cerca de ti siempre Quiero permanecer cerca de tu presencia Señor si la que la Dios, Dios con toda la mientras que torla mientras que que va que mientras que el salvista David Chumrija, algo bien importante, bendiga todo mi ser tu nombre, Señor, el porque solo Él los bendice Cerca de ti Señor yo quiero estar Dale un aplauso a su presencia Con todo tu corazón bien fuerte and <laughs> Gloria a Dios esta noche hermanos Alguien puede decir gloria a Dios Alguien se puede declarar más que vencedor Vamos, Vamos. Así como David venció Y ya